En esta conferencia sobre proyectos proyecto Somos Agua Los equipos de Quinto estuvieron a investigar y ahora os van a explicar Hola, vamos a hablar de hidrosfera eh, de la reciclase de agua La hidrosfera es todo el conjunto de agua que hay en la tierra Pero no pensé de que toda la atmósfera sitúase en la superficie de la Tierra como los acuíferos y e los pozos que tienen agua. A agua reciclase por las precipitaciones y e evaporaciones. También interesante es que cada año 170 170.000 kilómetros cúbicos de agua. El 97%, por, o 97 de agua terrestre es agua salgada el 3% es agua 12, Las cales, o 2% están en estado sólido. Pintamos este cuadradillo en que pintamos en tres cuadrados que representan el 3% de agua 12 y los 97 cuadradillos que quedan representan a agua salgada. Agua salvada. Agua salvada está en los mares en los océanos. Agua doce. Agua doce está en agua superficial, en agua subterránea, en glaciares en vapor de agua. Agua, agua superficial. Ríos, lagos en regatos. Agua subterránea. Agua de subsuelo. Glaciares y en de agua sólida. vapor de agua son las nubes y las nebulas. La criosfera, a es la parte forma de la hidrosfera. Aquí se sitúa la Con equipos vamos a hablar de la hidrosfera. Todos los organismos vivos están formados por células. Los 75% de ellos son agua. El fan a sus funciones de relación de e e a la reproducción y la nutrición. La hidrosfera forma habitat de los animales y e las plantas. Ahora os paso mi compañero Bruno. La agua ayuda a regular la temperatura de la tierra, gracias a las corrientes oceánicas. Utilizamos la agua para beber en las nuestras actividades diarias. H2O e, agua. H2O significa oxígeno e, y Agua tiene <tose> este nombre H2O puro, porque tiene sustancias orgánicas y e orgánicas en sustanción. Agua tarda 9,6 días en reciclación si, pola. Pues precipitación y hasta evaporación. Es ese para los sustancias. Arrancación orgánicas en, no, en suspensión. A continuación vamos a mostrar cómo hacer un filtro casero. Para eso necesitamos unas tesoras, Pechos pequeños y limpios, el y arena area, agua, tierra, lava pequeña, carbón y lava mediano. Ahora pues voy a explicar como se pasa. Si se corta una botella por un poco más de la me la apunta aquí ¿verdad? ahora se levanta o carbón un centímetro de carbón eh, ahora nos toca dos centímetros de arena y ahora aplastamos y ahora nos toca botar a la aba de la <tose> aba. Y centímetro. aquí necesitamos botar, tierra, pollas, eh. Eh, cuando llega a veragas un poco más pequeñas. Cuando llega a veragas más pequeñas. Cuando llega a la arena, pero más pequeñas. Cuando llega a veragas, llega a ¡Oh, no! ¡Vamos a Primero pueden abajo para los ríos, eh. Los, los ríos mananciáis. Y aquí. Después, los... el.. Famos una tubería hasta una planta de potabilización donde entra agua para que pueda ser potable. Consiguen unas, unas tuberías a las montañas donde hay un depósito de agua. los el depósito de agua, construyen unas tuberías a los nuevos espacios. Después de utilizar a agua construyen unas tuberías de agua residuales llamadas humedores. Los humedores llevan a agua a la sala de hasta una reculadora ahora la reculadora eh, pasa por muchos estantes y limpias. y utiliza para un tíbor de los parques y ahora sobra sobras devuelven la de río.